El presidente electo, Alberto Fernández, presentó este viernes a todos los integrantes de su gabinete, que jurarán el martes 10 de diciembre. La verdad es que somos toda gente que hemos dedicado nuestra vida al Estado, a la política, que realmente sabemos de qué se trata este arte de gobernar, es gente donde se mezclan jóvenes que si bien tienen experiencia en el Estado es la primera vez que acceden a ministerios, encabezando ministerios gente de la experiencia de Ginés González García uh -huh. o de el chivo Rossi, eso es lo que más cuidé de preservar. Después el resto, la verdad es que pueden, el resto sobre quién influye y deja de influir, miren, este es un gobierno que es objetivamente una coalición política y yo preservo antes que nada la unidad de la coalición política, escucho a todos, convoco a todos, quiero que todos estén representados en el gobierno, estoy contentísimo con el gabinete que pude armar cuidadosamente, puedo dar fe de la calidad humana, de la calidad personal, de la calidad técnica, de la calidad moral de todos los convocados y créanme que es algo que tejí cuidadosamente en este tiempo y son todas decisiones mías, no me, no me preocupa el resto uh -huh. lo que se diga o se deje de decir en eso estoy muy seguro de mí mismo en tanto, en referencia al discurso en cadena nacional que realizó Macri, dijo lo siguiente ojalá recibiera el país de que habla el presidente pero lo que me toca recibir es un poco distinto la gente dirá cuánto le ha creído hasta acá pareciera ser por las elecciones que no mucho el país es muy otro es muy distinto. Y el país vive lo que vive como resultado de las políticas que se desplegaron en los últimos cuatro años. No se trata de lo que pasó en el último mes, como el presidente insinúa. Se trata de que el, el país inexplicablemente empezó a tomar deuda, deuda a corto plazo, que evidentemente no iba a poder pagar. Y desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del gobierno a la hora de, de gestionar. Además... El pedido de unidad de la iglesia en la Basílica de Luján obligó este domingo al presidente entrante y al saliente a mostrarse en una misa por el Día de la Virgen. Extracto del discurso del monseñor Jorge Schenig, arzobispo de Mercedes Luján. Algunos viven tomados por el resentimiento y el odio corremos el riesgo de estar siendo funcionales a intereses que ciertamente no buscan el bien común y estaremos arriesgando gravemente el futuro de las siguientes generaciones. Estamos agotados de tantos desencuentros y peleas, no se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una ne unidad necesaria para construir el, el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos. Sociedad. Victoria Tolosa Paz, quien estará a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, será la cartera que pondrá en funcionamiento el programa Argentina contra el Hambre. En diálogo radial, sostuvo que ya están trabajando con el equipo. Alberto cuando nos convocó a esta, a esta Argentina contra el hambre, eh, en plena campaña, muchos pensaban que era, muchos del lado del macrismo, que era un, un mecanismo mero de, de poner, digamos, algún condimento de sensibilidad en la campaña, nosotros sabíamos que esto lo era así, y que justamente iba a ser uno de los pilares de la política de Alberto empezar lo dijo el viernes cuando presentó el gabinete, con aquellos realmente que son los que más están sufriendo. Las mamás de la UH y nuestros adultos mayores están endeudados, y están endeudados por haber pagado la garrafa, por haber comprado este, las zapatillas de los chicos, por cuestiones, digamos, de la vida cotidiana. Pero realmente es muy grave lo que pasa en estas familias que son realmente las más a las que queremos, todas las que queremos empezar. Fútbol. Elecciones. Después de las derrotas electorales en la nación y en la provincia de Buenos Aires, el macrismo sufrió una nueva caída al perder las votaciones en Boca Juniors, el bastión en el que nació y creció su poder. Lo hizo posible la lista opositora que encabezan Jorge Amor Amial y Mario Pergolini, pero que tuvo en Juan Román Riquelme, el máximo ídolo del club, como principal emblema del triunfo. Gobierno el empresario Mauricio Macri deja la presidencia. Según un relevamiento realizado días atrás, apenas cumplió dos de las 20 promesas que hizo en su campaña de 2015. Ante la falta de resultados positivos, tanto a nivel económico como social, Macri hizo de la profundización de la grieta la clave para sostener el apoyo de parte del electorado que lo depositó en la Casa Rosada. Política. El futuro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, analizó la herencia que recibirán de la gestión de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial. El que este fue un modelo que fue muy soberbio, Pablo. Fue muy soberbio en todos los ámbitos. Cuando le tocó gestionar la ciudad de Buenos Aires, fue soberbio. Cuando le tocó gestionar Boca, fue soberbio. Cuando le tocó gestionar a Nipil, el gobierno nacional, fue soberbio. Bueno, esas cuestiones se, la gente se cansa, simplemente. O sabe lo mismo. Vidal, independientemente de lo que diga es una, una, una gobernadora que, que, que tiene unos. Que quizás ella, en, en su comunicación, exprese una cosa ahora, desde el punto de vista de la articulación con los intendentes, con los intendentes de otras fuerzas políticas muy autoritaria, digamos, en ese sentido. ¿Sí, Pero, fue muy mala. Sí, sí. La en la provincia basada fue muy mala. Nosotros lo que queremos es que sea un gabinete capaz de reflejar las prioridades que marque el presidente, que no son ni más ni menos que cambiarle todos los días un poco la calidad de vida de los argentinos. Ese es nuestro desafío. Es un experto en esto, Martín, porque sabe cuáles son los programas que han fracasado y cuáles son los programas que son sustentables. Esto me parece que es clave. Provincia. El gobernador bonaerense electo, Axel Kisilov confirmó su gabinete, el cual contará con Pablo López como ministro de Hacienda y Sergio Berni al Frente de Seguridad. El equipo tendrá también a Augusto Costa como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y Daniel Goyán en la cartera de Salud. Judiciales. El diputado nacional Eduardo Valdés, uno de los hombres más cercanos a la dupla presidencial, criticó a los jueces por la tardía situación de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Lo que no puede pasar nunca más es que yo, para protagonizar yo, tengo que excluir del sistema político al que no piensa como yo. O sea, inventándole causas judiciales y queriendo las mandar presas, como ha pasado con Cristina, con otras nadatorias en un solo día coincidiendo ese día con el cumpleaños de su marido muerto también ese es el día del mayor oprobio judicial que ha habido todo este sufrimiento que fue un sufrimiento personal, colectivo familiar, con consecuencias duras como las que tiene su hija hoy en Cuba uh -huh. este nunca más yo no quiero sufrir nunca más y no se lo hicieron ni siquiera al prójimo o al, o, al, o al que está en el otro estado político a mí no me gusta que esta semana pasada o sea, los machos, los jueces y la procesa de la Laura Alonso, lo hubieran hecho antes. Eso de hacerse el macho el último día, yo no comparto, ¿sabes por qué? Porque hoy por mí, mañana por es lo que no me gusta, que pase nunca más en el país. Política Alberto Fernández asumió la presidencia y su discurso ante la Asamblea Legislativa marcó la línea del perfil de un país con políticas de Estado. Se trató de un discurso con numerosos lineamientos de lo que será su gobierno en un contexto financiero difícil para el país, sumido en una crisis que hacía muchos años no se vivía. Faltaría a la verdad y a la responsabilidad si no compartiera con ustedes el exacto escenario en el que hoy asumimos. Tiene cifras y datos contundentes emanados de la administración saliente y es la información indispensable para comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad. Si no hiciera esto, no podría explicar por qué va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos. La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50%. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas gemadas. Tenemos que decirlo con todas las letras. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad. Como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas tenemos que sortear ese escenario para poner a Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado La estructura de medios y comunicación empezó a definirse Francisco Pancho Meritelo. ...asumirá al frente de la flamante Secretaría de Medios y Comunicación Pública... ...que dependerá de la Jefatura de Gabinete. La periodista Rosario Lufrano fue designada para ocupar la presidencia de Radio y Televisión Argentina, la sociedad del Estado que nuclea a la televisión pública, Radio Nacional y sus 49 emisoras provinciales. En tanto, Bernarda Llorente asumirá la presidencia de Telam, la agencia estatal de noticias que el gobierno de Cambiemos destruyó con el despido masivo de 357 profesionales. Mientras tanto, ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo, el flamante presidente Alberto Fernández convocó a iniciar una nueva etapa política con valores opuestos a los que marcaron el paradigma ideológico del gobierno de Cambiemos. Extractos de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Usted ha iniciado su gobierno con muy buenos augurios, Presidente. Ha decidido que esta plaza a la que habían enrejado como un símbolo de división entre el pueblo y el gobierno, usted ordenó que se retiraran las recas. Pero además es muy buen augurio el mensaje que hoy usted ha dado ante la Asamblea Legislativa a su pueblo, Presidente confíe siempre en su pueblo ellos no traicionan son los más leales solo piden que los defiendan y que los representen bien dijo Cristina recién yo no tengo duda de lo que yo represento, yo sé muy bien que la política es contradicción de interés y yo muy, sé muy bien con Cristina a quienes estamos representando estamos representando a los que padecen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 Vamos a dar vuelta una página más de la historia. A partir de hoy, empezaremos a construir y a escribir un tiempo en el que lo más importante sea el que produce y el que trabaja. Y vamos a desterrar para siempre a los que especulan, a los que ganan con la timba financiera en perjuicio de toda la Argentina. Provincia Asumió Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El acto contó además con la presencia de la dupla presidencial Fernández. En su discurso, adelantó que va a dejar sin efecto el último aumento de tarifas que había decretado María Eugenia Vidal. Además, hizo un análisis de cómo encontró la provincia. De esta política económica nacional, la provincia de Buenos Aires se encontró con un gobierno que no protegió ni a sus sectores económicos, ni a sus sectores productivos, ni a buena parte de los y las bonaerenses. Esto lo digo desapasionadamente y lo hemos observado en el relevamiento de cada una de las áreas de gobierno. que se podría haber hecho y que no se hizo. Empecemos por la cuestión financiera. Simplemente se habló, y no quiero personalizar, en el gobierno saliente de que dejaban una caja de 25 mil millones de pesos. Tendremos que verlo cuando nos toque asumir la función. Pero el problema, como todo el mundo sabe, no es cuánto queda en la caja, sino las necesidades y las obligaciones que hay que atender con lo que queda en la caja. Y lo que podemos decir es que esa cifra no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Las obligaciones básicas, los sueldos, totalizan, entre sueldos, obligaciones de deuda, aproximadamente mil millones de pesos en los próximos 30, 35 días. eso se agrega la deuda y el no pago de proveedores. La cuenta da mal para la provincia. Política. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dio varias definiciones sobre las primeras medidas que adoptará el gobierno de Alberto Fernández. Anunció que llamarán a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir, entre otras cuestiones, las emergencias económica y sanitaria. Descartó, además, la posibilidad de una reforma previsional. La nuestra es avanzar rápidamente sobre los sectores que han sido muy, eh, los más conservados, que generar una, un shock en, esa, en esos segmentos es lo más relevante que puede hacer un gobierno cuando inicia, empezando a ver cómo ponemos esas prioridades al frente de nuestras gestiones de cada una de las carteras. ¿Es correcto que va a haber un anuncio de reforma provisional? No, todo el eso. ¿Es correcto que se puede, no sé si desdoblar el mercado cambiario o crear un dólar turista? Eh, no, no, no estamos pensando en el desdoblamiento cambiario. Lo que sí estamos este, trabajando es para ver cómo empezamos a, a atacar este super cepo que tenemos, que nos dejaron, y cómo lo hacemos convivir, cómo hacemos convivir esa medida con el poco nivel de reservas que tenemos también, de reservas de libre disponibilidad, básicamente, ¿no? Judiciales La ministra de Justicia entrante, Marcela Lozardo, reafirmó que se anunciarán reformas en el sistema judicial pero dijo que el presidente Alberto Fernández será quien brinde los detalles. Además, dijo que la transparencia y la independencia judicial serán prioridad y aseguró que buscarán terminar con los operadores políticos en la justicia eso significa los cambios que hagan que la justicia sea más eficiente más eficaz, más independiente cuando él habló de los muros, cuando él habló de que no va a haber más operadores judiciales bueno, eh, todo eso es la base de lo que va a ser el sistema o con mayor transparencia en todo el sistema de justicia federal, nosotros tenemos que tratar de ver eh, el sistema acusatorio, por eso eh, el presidente habló de que basta de operadores judiciales y creo que eso fue muy claro, y la realidad es que las sentencias irán cambiando dentro del, del sistema judicial como corresponde, para eso están las distintas instancias. Eh, el Poder Ejecutivo no puede invadir en el Poder Judicial, entonces todo se irá corrigiendo desde ese lugar. Educación El ministro de Educación, Nicolás Trota, sostuvo que uno de los compromisos es convocar a la Paritaria Nacional Docente, y lograr que la educación esté presente en la cotidianeidad de nuestras vidas a través de los contenidos que se generarán con el redireccionamiento del dinero de la pauta oficial. El presidente fue, fue claro en el, en el objetivo. Nosotros creemos que uno de los desafíos que se nos presenta es lograr que la educación esté presente en la cotidianidad de nuestras vidas. Y parte de eso es el desafío de la utilización de la pauta oficial para generar material educativo, ¿no? para generar esas pequeñas cápsulas que generen ese diálogo en nuestras familias, en toda la comunidad de nuestro país, en términos de poder intercambiar miradas. O, ...o herramientas, ejercicios vinculados a lo educativo. Y creemos que eso es un paso importante. Uno de nuestros compromisos es convocar la Paritaria Nacional Docente para poder discutir no solo aspectos salariales... ...que, que permitan empezar a transitar un camino de cultura de la inequidad educativa y salarial de nuestro país sino también para discutir otras cuestiones que consideramos centrales, como la formación docente, como objetivos pedagógicos en cada provincia, en cada región de, de la Argentina, y eso creemos que es un punto central. Lo dijo el presidente Alberto Fernández el día de ayer, nosotros tenemos que lograr que nuestra escuela sea ese espacio de transformación social sin importar donde un niño o una niña nazca, y eso es un desafío, eso debe ser un compromiso y una responsabilidad del gobierno nacional. Provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, les tomó juramento a sus ministros durante un acto que se realizó en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Axel les pidió a los 13 ministros que lleven adelante una gestión de proximidad y cercanía con las y los bonaerenses. Y lo que esperamos hacer, obviamente, con todas las expresiones de la política de la provincia de Buenos Aires, con todas las líneas políticas, pero también con todos los intendentes y sobre todo con los y los bonaerenses, que han eh, mostrado realmente una enorme interés, ¿no? Porque ante la adversidad, ante la carencia, ante lo que falta, han re respondido de una forma que hay que atender, ¿no? En las urnas, votando un gobierno del que espera muchísimo y esperamos poder, por eso, eh, con tiempo, en la medida de, de las situaciones que hay enca que encarar, empezar a dar a el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dio las primeras pistas sobre los ejes de la nueva gestión en materia industrial. Estuvo presente en el seminario Propime, organizado por el grupo Techint en La Rural. Tenemos un objetivo muy claro de tener una política absolutamente alineada. Ya sabemos lo que ocurrió en el pasado cuando había una política económica muy segmentada, donde había decisiones macroeconómicas, por un lado, desalineadas de la política energética o productiva o monetaria. Lo que tenemos en este nuevo gobierno es un absoluto alineamiento del equipo económico con la fuerte presencia de un, de un gran economista como es Martín Guzmán, de una gran formación y que tiene un desafío muy importante hacia adelante en el cual vamos a alinear los objetivos productivos, que es generar, como decía antes, nuevos flujos de divisas que permitan que Argentina pueda no solo pagar hacia adelante sus compromisos externos, sino sobre todo tener la capacidad para crecer sin entrar en esos tradicionales cuellos de botella donde Argentina se queda sin dólares y entonces ve limitada su capacidad de crecimiento. Economía. Martín Guzmán, ministro de Economía, expuso los principales lineamientos que dominarán su gestión y reiteró que el objetivo del programa económico será frenar la caída económica que sufrió el país en los últimos años. Cuestión fiscal. ¿Cómo vemos la cuestión fiscal? Reconocemos que hay un problema. Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcanzan superávit primarios. Es necesario para la sostenibilidad de la deuda, es necesario para el buen funcionamiento del sistema monetario en general. El problema es que eso no se puede hacer de golpe. Nada se puede hacer de golpe. El año 2020 no es un año en el cual se puede hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Justamente los mercados hoy reconocen que la situación de la deuda es insostenible y querer financiar una expansión fuerte... ...con emisión monetaria... ...eso sería desestabilizante... ...eso desestabilizaría la macroeconomía... ...entonces lo mejor que podemos hacer en este momento... ...es detener la contracción... ...entendiendo que no contamos con los recursos... ...para hacer un impulso fiscal fuerte. Salud. El Ministro de Salud... ...Ginés González García... Señaló esta mañana que la publicación del Protocolo de Acceso al Aborto No Punible no es más que una guía sanitaria para el personal médico involucrado en esas prácticas que ya están consagradas en el Código Penal desde 1921, por lo que de esta manera cerró las puertas a las críticas de los sectores antiderechos. Esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina si se cumple, se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país, también permite, lamentablemente, en un tema que el combate contra el protocolo que ha hecho y son de público dominio, algunas provincias, la propia Nación Argentina, el propio presidente recientemente involucrado, han generado, además de una confusión, en algún punto una cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo todos los profesionales en cualquier lugar del país con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Política Exterior. El expresidente boliviano Evo Morales llegó a la Argentina tras su estancia en México, posterior a su derrocamiento, y se le concedió asilo político. El canciller Felipe Solá explicó más cuestiones. Acá habían pedido asilo cinco ciudadanos bolivianos, los que estaban Evo Morales. La condición de refugiado no la doy yo, sino que la da una comisión nacional que depende de, del Ministerio del Interior, entiendo, de Justicia, pero tiene representantes de los ministerios y del momento en que se pide quedan liberados de cualquier posibilidad de extradición. Okay. Eh, la condición de refugiado se, que implica que la persona que, que la pide está fuera de su país por temores fundados de ser perseguida por distintos motivos, por raza, religión, política, nacionalidad, por pertenecer a un grupo social, etc. ¿no? Y esa persona no puede... ¿no? No quiere, por temor, tener protección en su país. No reconocemos el origen de su gobierno, que es un origen de facto Recuerden que no no fue la actual presidenta Bolivia, no fue elegida por la asamblea. La asamblea estaba vacía cuando, cuando tenía cuórum, cuando, cuando asumió. Sí reconocemos que hay algunas cuestiones de hecho, como que Bolivia tiene que dar elecciones, por ejemplo. ¿no? Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia.